amigos es importante que este 3 de noviembre usted salga a votar no importa de qué partido usted pertenezca simplemente ejerza su derecho al voto no permitamos que esta gran nación caiga en las manos equivocadas yo ya voté